El día de hoy, en el sector Olimpia, se están llevando a cabo los trabajos de reafirmado de nuestras calles. Gracias a Dios y también a la persona de Niño López, quien vino al sector, conoció nuestra realidad y sintió verdad, en carne viva lo que nosotros estamos viviendo aquí. Después de que las autoridades locales vinieron tantas veces y nunca dieron una respuesta como la que estamos viendo ahora, Aquí tenemos los equipos trabajando, haciendo el trabajo que nuestra comunidad realmente necesita. Estoy más que seguro que no solamente la Junta de Vecinos, sino que todos los moradores de esta comunidad le estarán eternamente agradecidos porque realmente... Era un cáncer que teníamos con estas calles, donde se nos dañaban los vehículos, donde los zapatos estaban llenos de lobos, donde las personas con discapacidad, como hoy envejeciente no podíamos caminar por la condición de las mismas y porque no tenemos las aceras y los contenedores suficientes. Excelente, porque realmente pichada, primera vez algo. que viene una persona a, a socorrernos con las necesidades que tenemos aquí en nuestros sectores, es bien recibido porque lamentablemente no tenemos autoridad, estamos huérfanos. Pero llegó Niño López a socorrerlo. ¿no? Nosotros estamos agradecidos porque todavía nadie había podido venir en auxilio de nuestro sector. Y gracias a Niño López, que sin llamarlo, dijo por Vita Nueva hay que hacerle algo. Y ya en Vita Nueva es una realidad, que están echando materiales y hay aparatos, camiones y gredas. Y vamos a introducir los tubos de la, del agua. Gracias a él y a la comunidad que se le ha levantado. Y le agradecemos a Niño López, que es el único que ha tenido la gentileza de poder ver lo que está pasando en Vita Nueva. No Por petición de la Junta de Vecinos, se acercaron a nosotros para que le viniéramos a ampliar la situación que está viviendo esta comunidad con las, con las calles. Y estamos aquí dando la mano amiga a, a este sector. Nos lo pidieron y estamos eh, con orgullo, con deseo, resolviéndole parte de los problemas que lo agobian a estas comunidades por la falta de, de servicios, de carencia en, en el tránsito. Y nada, solamente estamos respondiendo a peticiones que nos han hecho, tanto a esta junta de vecinas de Vita Nueva, como a la del Olimpia, que también allá tenemos un operativo. Eh, allá tenemos un operativo con un equipo pesado también, dando saneamiento a calles. Y, y en Vita Nueva también, o sea, eso respondiendo peticiones de juntas de vecinos y cualquier otra junta de vecinos también que tenga la, la necesidad o la precariedad de que se le puedan eh, mejorar las calles, que cuenten conmigo, que solamente tienen que contactarme y, y los ayudamos también, como estamos ayudando a esto que están aquí.